Gracias por estar con nosotros en De Mañana, hoy 16 de julio del 2018, iniciando esta semana laboral. Gracias a Dios que nos permite compartir con ustedes y gracias a ustedes que nos permiten ese espacio para brindarle todo el contenido nacional, local e internacional en todo lo acontecido en este mundo globalizado. Yo soy Fulvio Ureña.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 que nos dice que las condiciones de hoy estarán regidas por una vaguada en los niveles altos de la tropósfera y también por una onda tropical que viene acercándose por la parte caribeña, por eh, la costa de Puerto Rico. Esto traerá como consecuencia incremento de la humedad del aire a partir de la tarde, provocando aguaceros con tronadas y también... Eh, Aguaceros débiles a moderados en toda la zona noreste, noroeste, sureste, cordillera central y zona fronteriza Para hoy estará bien caluroso por lo que se recomienda a las personas ingerir suficiente líquido No exponerse por tiempos prolongados a los rayos eh, del sol, a la intensidad de rayos del sol En los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde, vestir ropa ligera y también reguardarse, eh, preferiblemente colores claros, esta ropa, y reguardarse de estas radiaciones. Se recomienda a las personas eh, mantenerse protegido de estas radiaciones solares. Recuerden, mucha humedad, posibilidades de aguaceros en la tarde, ocasionada por una onda tropical que se encuentra en la parte caribeña de la isla de Puerto Rico, y una vaguada en los niveles altos de la troposfera Estas son las condiciones que nos van a regir por el día de hoy, ya que en la mañana estaremos con un sol eh, radiante a medio nublado en ocasiones. Bien, nuestro país fue nuevamente eh, cubierto por la noticia de la colocación de bonos que tuvo el... El gobierno dominicano en la banca internacional se colocaron 1.300 millones de dólares. Con esto ya la deuda alcanza el 52% del PIB. El PIB son todas las riquezas generadas por el país durante un año de transacciones y negociaciones comerciales. La Nación tiene un Producto Interno Bruto estimado en 81 mil millones de dólares. A raíz de estos préstamos que se hicieron esta semana pasada, nos ubicamos en lo que es el 52% del Producto Interno Bruto como deuda, ya sobrepasando todos los límites que la Banca Internacional percibe como sanos es por eso que estos bonos fueron colocados a un 6% y solamente a 10 años, con una categoría de BB, lo que quiere decir que hay altos riesgos y los inversionistas asumen esos riesgos. No obstante a ello, se le quiso decir a la Nación Dominicana que estos bonos fueron eh, colocados en condiciones muy ventajosas para el, el comercio local. Es otra la historia, ya estamos sobrepasando, ya hemos sobrepasado los límites establecidos como sanos que se eh, estipulan, solamente el 25% al 30% del PIB, ya nosotros estamos en un 52%. Coloca esto al gobierno de Danilo Medina, en el gobierno que más se ha endeudado en cantidades eh, reales, que todos los gobiernos que han pasado por eh, nuestra incipiente democracia. Ya para la suma de estos 1.300 millones de dólares lo coloca en deudas de 11.000 millones de dólares como deuda de colocación de bonos hecho por el gobierno de Danilo Medina en los años que tiene gobernando. Aparte de otras deudas, a los organismos internacionales y otras deudas locales que también, si las sumamos todas, sobrepasan los 15 mil millones de dólares. Es la base del aparente crecimiento que siempre vive hablando el, el, el presidente del Banco Central, donde continuamente estamos creciendo más que China, estamos creciendo más que cualquier otro país desarrollado del mundo, y se fianza efectivamente en deudas, en comprar deudas y así justificar un crecimiento. ¿Qué sucede? Mientras el crecimiento de la República Dominicana es un crecimiento que está estipulado de acuerdo a cifras del Banco Central, que yo no sé de dónde la sacan, en 6.5, eh, 6.6% porcentual anual, el crecimiento de la deuda está casi en un 14%, más de la mitad, ...del crecimiento que dice el Banco Central... ...observen ustedes que eso es que dice la cifra del Banco Central... ...la realidad es otra... ...si nos abocamos a la realidad del crecimiento de República Dominicana... ...entonces el crecimiento de la deuda... ...indudablemente que será más... ...mucho más que el doble... ...de lo que está sucediendo en el crecimiento eh, de la economía nacional... ...para que ustedes tengan una idea... Con, estos, con esta colocación de bonos ya estamos nosotros diciendo que cada dominicano tiene una deuda sobre sus espaldas de 5 mil dólares. Llevado esto a pesos, prácticamente estamos hablando de 250 mil pesos por cada dominicano en asunto de deuda. Lo grave de todo esto es, que nuestra capacidad de trabajo y nuestra capacidad de recaudación está muy por debajo a estas cifras que se están manejando. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos un presupuesto y este presupuesto es de deficitario. Las recaudaciones están por debajo a, los de, a, a lo que es presupuestado y por lo tanto se necesita eh, buscar más dinero para poder suplir ese presupuesto, que es un presupuesto prácticamente de gasto, no tiene, tiene muy poca inversión, hasta tal punto que el 24% de todo lo recaudado por el gobierno nacional es dedicado a pagos de intereses. Y cuando a eso le agregamos también, el 28%, 32%, que se paga de deuda, estamos hablando que de cada 100 pesos que se produce aquí en República Dominicana por recaudación, cerca de 54 pesos está yéndose a pago de intereses y deudas. El restante que queda, el 46 pesos de cada 100, entonces se emplea para los gastos fijos del gobierno, llámese pagos de nóminas y, otra, y otros asuntos. Es por lo tanto que necesita buscar más dinero prestado porque este dinero no da, no alcanza. Al no alcanzar para poder suplir las necesidades del gobierno, entonces tenemos que asumir más deuda. El año pasado tuvimos un déficit presupuestal de cerca de 90 mil millones de pesos. Este año se estima que va a pasar los 115 mil millones de pesos y seguimos campantes, seguimos tocando esta grave situación económica en un modelo totalmente agotado, un modelo que está totalmente agotado porque no se refleja en la restribución de la riqueza, ni se refleja en el cambio del índice de desarrollo humano de cada uno de los dominicanos. En pocas palabras, tenemos nosotros más pobres, todos los días y tenemos nosotros una sociedad de ninis que ni trabajan ni estudia también cada día más grande porque hay menos oportunidades. Esto se refleja en la gran cantidad que hay de jóvenes sin trabajar en nuestras calles y en nuestros barrios que de acuerdo al estudio del Banco Mundial se estima en casi 700 mil jóvenes que están en esta condición de ambos sexos. Para que usted eh, pueda también conocer lo que está sucediendo, eh, en 10 años prácticamente el tren productivo de la nación se ha mantenido estancado. Y usted dirá, pero ¿cómo puede ser? Con tantos préstamos, con tanta inyección de capital, sí. En 10 años el tren productivo de nuestra república las exportaciones prácticamente se han mantenido estancadas y esto lo dijo eh, la Asociación de Hombres de Empresas y también los industriales de Herrera, ahí usted puede encontrar estos datos estadísticos, las exportaciones y el tren productivo en 10 años se ha mantenido prácticamente estancado, aunque a usted y a mí nos hayan dicho otra cosa, es muy especial la forma de cómo se nos dice por todos los medios de comunicación el desarrollo y los alcances que nosotros estamos teniendo como nación. También agregado a esto los informes trimestrales que da el Banco Central, donde se reflejan una cifra de crecimiento que si usted se pone a ver las cosas con tanta trayectoria de crecimiento, más de 15 años de crecimiento, las condiciones del país serían, serían otras si eso fuera verdaderamente la realidad que estuviera pasando, no obstante a ello en estos años con tantas inversiones solamente en los gobiernos de Danilo Medina alcanzando con todo lo que es eh, la colocación de bonos 11 mil millones de dólares más todo lo que es las deudas locales y de organismos internacionales que sobrepasan los 15 mil millones de dólares, el tren productivo se ha mantenido estancado durante estos 10 años y las exportaciones también. Es decir, que no hemos agregado a nuestro tren productivo cambios significativos, ni hemos agregado a nuestras empresas exportadoras eh, competencias eh, que puedan eh, generar un empuje en la economía nacional, porque la mayoría de la economía se ha basado en los cargos de clientelismos y botellas dirigido directamente desde el Palacio Nacional y de esta manera no se puede generar riqueza si no hay inversiones desde el mismo presupuesto para generar riqueza y también permitirle a las empresas que puedan alcanzar estándares de calidad que puedan competir a nivel internacional con las altas exigencias que se tienen en el mercado exterior. Por lo tanto, si continuamos basando el desarrollo y el empleo en base a clientelismo y botellas, vamos nosotros a seguir sumergiendo la economía nacional en una burbuja totalmente explosiva. Es por esto que ya la mayoría de las escuelas económicas del país y los economistas del país están llamando hace varios años a, a una alerta económica en nuestra nación porque esta burbuja económica en cualquier momento puede explosionar, dado el hecho de que no tiene bases eh, eh, sólidas para sostenerse en el tiempo. Es un modelo totalmente agotado, es un gobierno que invierte muy poco en la generación de riqueza y en el tren productivo nacional. Ustedes observaron que el año pasado el presidente Danilo Medina organizó eh, una serie de empresarios en una institución para relanzar la, la, la empresa privada. No es de dudar que este fue un esfuerzo por integrar a los empresarios nacionales, simplemente garantizarle a ellos eh, un espacio en esta competencia, en este mercado competitivo en esta generación de riqueza, de tal manera que ellos se puedan sentir bien con ese espacio y así también garantizarle al presidente eh, las condiciones que le dan los empresarios en estos movimientos políticos cada vez que necesita apoyo de los empresarios dominicanos. En tal sentido, todo el esfuerzo ha sido prácticamente para tratar de mantener un espejismo irreal de lo que está sucediendo en materia económica en el país. Así lo dicen los informes internacionales y los informes locales de las diferentes escuelas de las universidades que se encargan de la economía. Uno de ellos es la inserción del trabajo laboral de las mujeres con una tasa de desempleo que sobrepasa el 60% en las mujeres y unos índices de salarios que están 30% menos que el salario que se le paga a los hombres. Y si no se incorpora esa gran fuerza laboral y de capacidad que tienen las mujeres, la nación definitivamente no tiene un norte de desarrollo. Y si no se invierte también en esos ninis, es muy posible que nosotros estemos caminando a una burbuja económica que mañana nos puede dar muchos trastornos sociales y quitarnos a nosotros también el poquito de paz que hoy tenemos por la necesidad de redistribuir las riquezas en todos los sectores más necesitados de la nación. Bueno, esto es de mañana. Así iniciamos con este llamado económico para que se invierta más ...en la gente que puede producir riqueza en nuestro país... ...manténgase ahí, y en breve volvemos... ...hay más contenido en De Mañana. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país...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 Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Y esta semana circuló en las redes sociales una información de que más de 2.000 funcionarios eh, ejecutivos y... Miembros de la Armada Dominicana La Policía Nacional Le fueron retiradas sus visas En estos últimos 10 años Del gobierno del PLD Más de 10 mil Se les retiraron las visas Y no fue por buena gente Algo está pasando, algo se está sonando Y en este país En este país de impunidad En este país de corrupción Tú y yo somos responsables De todo lo que está pasando Si hacemos silencio somos también cómplices de las actividades que aquí se hacen. Ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. De mañana. Buenos días, buenos días, hermano mío, Fulvio. Muy estás? buenos días, hermano, bien. Fulvio, ¿cómo te amaneces? Pulvio? Desesperado por escuchar tu noticia, Vladi. Qué bueno, Fulvio, ahí vamos ya, gracias a Dios. ...con nuestro compromiso, ¿verdad?, que nos caracteriza... ...mientras compañeros nuestros están disfrutando de sus merecidas vacaciones... ...nuestro productor, La Antigua... ...nuestro compañero de conducción, Francis, lo hemos visto posar por allá en Francia... ...al lado de grandes políticos, así que aquí estamos... ...raquel ya en adelante se va a integrar... ...miren señores, bendiciones para ustedes... ...iniciamos de inmediato con las noticias en el ámbito internacional. Trump incluye a Rusia entre los enemigos de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump calificó este domingo a Rusia como uno de los enemigos de los Estados Unidos en la víspera de una cumbre histórica con su homólogo ruso Vladimir Putin, empañada por la investigación sobre la injerencia rusa en las presidenciales estadounidenses del 2016, una entrevista en la, para la cadena CBS difundida el domingo, Trump estimó que Rusia, la Unión Europea y China eran por diversas razones enemigos. Creo que tenemos muchos enemigos. Creo que la Unión Europea es un enemigo, por lo que nos hacen en comercio, dijo Donald Trump. Rusia es un enemigo en ciertos aspectos China es un enemigo económicamente Ciertamente son un enemigo Pero eso no significa que sean malos No significa nada Significa que son competitivos Explicó Donald Trump Ahí está, momento en que ¿Verdad? Llega por allá y saluda esas personalidades Miren señores Continuando en el ámbito internacional, primer ministro de Haití anuncia su dimisión. El primer ministro haitiano, Jack Cuy anunció el sábado su renuncia en una declaración ante el Congreso que se disponía a votar su destitución ante la violencia desatada días atrás luego de un fuerte aumento de los combustibles. Acompañado por el conjunto de sus ministerios o de sus ministros, Lanfontaine se presentó en el Congreso ante la convocatoria de los legisladores que exigían su salida del poder. La renuncia de Lanfontaine pone fin a una semana de fuerte tensión política y social tras la ola de violencia entre 6 del 6 al 8 de julio, después de que el gobierno anunciara una fuerte subida del precio de los combustibles de 38% la gasolina 47% el gasoil y 51% el querosen. Así que ahí está, ahí vemos las imágenes, señores, de quién era el primer ministro en Haití. Miren, señores, continuando con las noticias, en el ámbito nacional, evangélicos marchan contra la delincuencia y los feminicidios en nuestro país. Al ritmo de pancartas y consignas, así desfilaron los evangélicos cristianos. Escuchemos. Adoró las espaldas a Dios porque Dios prohíbe el, los homicidios, Dios prohíbe todas esas cosas que se están haciendo, la corrupción y todo Dios lo prohíbe, entonces el hombre lo está haciendo y las mujeres también, de modo que es posible que se necesite que el hombre y la mujer se volvamos a Dios. Bueno, ahí está, manifestación realizada por estos evangélicos en nuestro país este fin de semana Conductores no acatan llamado a no comprar combustible Este domingo, recuerden ustedes que había un llamado para que este fin de semana Fuera un domingo, mejor dicho, sin combustible, sin la compra de combustible Muchos no acataron el llamado Escuchemos no creemos que sea necesario, eso no va a impactar al precio de los combustibles en el país, puesto que realmente no depende de nosotros. Directamente el este precio de los estamos, que ya no soportamos más aumento de y Estamos ya convocando a los choferes que vamos a salir tras a todos los vehículos al gobierno a la calle. Yo pienso que la medida que tuvieron de tomar había sido mejor un día de semana. No, la venta ha sido buena hasta ahora. Bueno, yo vengo desde el Cibao. Y a mí no me gusta dejar este vehículo vacío porque uno tiene familia afuera. Tengo una emergencia y necesariamente tengo que comprarla. Bueno, señores, ahí están muchos que no acataron el llamado de no echar combustible, de no echar específicamente gasolina en el día de ayer. Miren, señores, ya entrando con las noticias en el ámbito de nuestra región y de San Francisco de Macorís, vamos a hacer un recuento de lo que ocurrió este pasado fin de semana. De los hechos acontecidos el pasado fin de semana está la muerte de Alexis Hernández, muerto a tiro en la calle Bienvenido Fuerte Duarte, esquina 4, del sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís. Ahí vemos imágenes en momento en que llevaban los restos sin vida de Alexis Hernández a su sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís. Así que velan los restos de Alexis Hernández, ...muerto a tiros, repito, en la Bienvenido Fuerte Duarte... ...esquina 4 del sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís... ...vamos a escuchar las declaraciones, mientras vemos las imágenes, ¿verdad?... ...declaraciones, ahí están eh, algunas de las imágenes de, los que, de lo que fue el velatorio... ...de este hombre en el día, en este fin de semana aquí en San Francisco de Macorís... A propósito de esa muerte Miren Cámara de vigilancia Capta el momento en que matan A Alexis Hernández Aquí en San Francisco de Macorís Ahí está el momento En el que llega a bordo de la motocicleta La persona que se le adjudica Haberle cegado la vida a tiros A Alexis Hernández Miren cuando se desmonta del motor Alexis se encuentra Miren allá con el suéter negro E inmediatamente cae Ahí está luego de recibir los impactos de balas producido por esa persona que inmediatamente le cegó la vida, emprendió la huida a bordo de una motocicleta. Ahí está el momento cuando eso ocurre este pasado fin de semana aquí en San Francisco de Macorís. Una vez más, ahí se observa cuando manipula el arma de fuego e inmediatamente eh, le emprende a tiros a Alexis Hernández. A propósito y dándole seguimiento a esa misma información, bajo fuerte dispositivo de seguridad sepultan los restos a tiros de Alexis Hernández. Ahí vemos las imágenes de lo que fue eh, su entierro este pasado fin de semana aquí en San Francisco de Macorís cuando era conducido hacia el cementerio de Gesemaní. O como se le conoce el cementerio nuevo Ahí están sus amigos, sus parientes En momento en que le daban el último adiós a este hombre Ultimado este pasado fin de semana a tiros aquí en San Francisco La policía investiga la muerte de este hombre Y ha identificado ya a quien es el supuesto matador Imágenes en estos momentos en pantalla Ahí están imágenes de archivo de Henry Antonio Peralta Henry recuerden ustedes que estuvo involucrado meses atrás En medio de la agresión propinada a un agente penitenciario en el Palacio de Justicia Y por este hecho Henry cumplió alrededor de siete meses de prisión preventiva Y ahora se involucra entonces en este otro hecho, este hecho de sangre Donde se le acusa de ser el principal Autor de la muerte a tiros de Alexis Hernández Se dice que todo ocurrió por motivos de rencillas Y que se le vincula incluso, ¿verdad? Relacionada con la muerte del hijo de Henry Tomó represalia supuestamente, ¿verdad? Por la venganza, tipo venganza Y ahí está Ese es Henry Antonio Peralta, repito Principal acusado de la muerte a tiros Este pasado fin de semana de Alexis Hernández En un hecho ocurrido en... El sector San Martín, calle Emilio Prudón, esquina 4. Bienvenido Fuertes Duarte, esquina 4. Corregimos. Ahí está. Miren, señores, ya en otro orden. Y el DICAN realiza operativos, ocupa droga, arma de fuego ilegal y vehículo. Y un vehículo. Mediante operativos realizados en los sectores de esta ciudad de San Francisco de Macorís, la dirección de antinarcótico incautó un arma de fuego ilegal, un celular, Además, un vehículo marca Sonata color naranja Investigan al conductor del vehículo Que se encuentra en poder de la Dirección de Investigaciones Criminales Aquí en San Francisco de Macorís Mientras ahí está parte de lo ocupado a esa persona Recuento de lo acontecido este pasado fin de semana Aquí en San Francisco de Macorís Miren, arrestan un hombre acusado de violencia de género en Villarriba Imágenes de, en estos momentos de el agresor quien negó ofrecer su, de, su, su nombre, de, de, el nombre personal de él ante los medios Según versiones de este hombre agredió a su pareja sentimental e intentó a sustraer su hijo, hijo que procrearon ambos Vamos a escuchar las declaraciones de este hombre, adelante Por un niño, eh. ¿Cómo? por un niño que tengamos sí. ¿Qué dice ella? Yo dije que me lo quería como robar, no sé Pero ella tiene conocimiento ¿Pero ustedes actualmente están roto? No ¿Entonces? ¿Tú tienes contacto con ella? Nosotros íbamos cerca ¿Y entonces tú le agrediste a ella como yo No, no, no Bueno, qué bien, ahí está señores Miren, qué bien le digo porque este fin de semana De los hechos más significativos Y más emotivos que acontecieron Ha sido la designación De una calle con el nombre de ...Luis Báez del Rosario, ahí está esta calle, ¿verdad?, situada en la urbanización Toribio Piantini... ...de aquí de San Francisco de Macorís, que llevará el nombre de nuestro querido e inolvidable locutor... ...amigo periodista Luis Báez del Rosario, ahí está, qué bien, en la calle primera de la urbanización Toribio Piantini... vemos las autoridades y bien merecido para nuestro inolvidable Luis Báez...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 Actuando en nombre de mi familia, agradezco al alcalde municipal, señor Antonio Díaz Paulino, por disponer del tiempo y los recursos necesarios para que este acto hoy fuera una realidad. Muy merecido reconocimiento para Luis Baez del Rosario. Miren señores, el presidente del ADP se refiere a la mala calidad en edificaciones de los centros educativos. Escuchemos a William Hernández. Adelante. Mira, es una, la misma postura, la exigencia de la calidad, lamentablemente las construcciones que son necesarias, pero se están haciendo que se caen por sí solas, no solamente con la lluvia, con cualquier viento, se están utilizando técnicas, no hay una supervisión eficaz en ningún sentido, estamos viendo que las últimas paredes de escuela que se han destruido no se le ven zapatas, no se le ven varilla en tres metros de distancia. La calidad, el pañete se le está cayendo a casi todas, aún sean nuevas. La calidad tiene que ver también con el terreno que se ha estado buscando. Ha habido y hay denuncias específicas de corrupción en compras, posiblemente entre comillas, de terrenos. Terreno a orillas de, de río, de cañadas, terreno en ciénaga. Y no le hacen el relleno suficiente y necesario, lo que cualquier experto o cualquier ingeniero Sabe lo que debía realizarse, pero no se hace. Ahí están las declaraciones de William Hernández. Miren, miren señores, el PLD en campaña proselitista pese a la prohibición de la Junta Central Electoral. Así que ahí vemos las imágenes del bloque del presidente del PLD, Leonel Fernández, en el sector Santa Ana, el momento en que realizan ¿verdad, ese proceso de campaña. Mírenlo ahí los altos dirigentes del PLD de la tendencia de Leonel, buscando las firmas. Escuchemos. Estamos ejerciendo la democracia interna del Partido de la Liberación Dominicana y cumpliendo con los preceptos también eh, de ley, porque no estamos en movilización, no estamos en caravana, estamos visitando casa por casa, y eso y eso lo permite y lo garantiza la Constitución. El que le dan todos estos compañeros y un equipo formidable en todo el país, Acabamos de hacer el recorrido y ha habido un 100% de aceptación de Leonel Fernández Reina, quien modernizó el país, fortaleció la educación, la tecnología. El pueblo ha pedido... Que el expresidente leonel Fernández sea definitivamente el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana. Y esta muestra de apoyo, de respaldo que está dando el pueblo, representado en la comunidad de Santa Ana, es una muestra fehaciente. Hoy el equipo de apoyo al próximo y seguro presidente de la República, doctor leonel Fernández, está iniciando los trabajos de cara a la continuación de la captación de 2 millones de firmas para que Leonel Fernández sea el próximo y seguro presidente de la República. El Partido de la Liberación Dominicana está respaldando en todas, en todas, todas las medidas que está tomando el presidente Danilo Medina y está respaldando en todas, en todo, con todo su alcance para que el PLD se mantenga en el poder encabezado por el compañero Leonel Fernández. Bueno, ahí están, señores, los peledeístas de la tendencia de Leonel Fernández en busca de esas firmas en el sector Santa Ana. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy light 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú, ya menos. Para mayor información y para servicio a domicilio, al 809-290-1379. La número uno en consumo de todos es Agua randy Bendiciones, no hay tiempo para más. Gracias por haber estado con nosotros. Si el grande lo permite, regresaremos mañana tempranito. ¿eh? Así que, Julio, sí, mi hermano. del alma. Bye bye, nos vemos mañana, Julio. Muchísimas gracias, Vladi, gracias a ti por este parte noticioso y que pase también un feliz resto de día. Muchas noticias para el día de hoy, lunes, iniciando con Donald Trump en la cumbre de la UE. Allá tuvo reunión, en la OTAN también. Y él le decía a los miembros de la OTAN, pero ustedes, que son la UE de los, los países de Europa, le pagan a Rusia miles y miles de millones de dólares. Sin embargo, eh, Rusia vive atacándolo y también atacándonos a nosotros. Entonces ustedes son más amigos de, de Rusia que, que de nosotros, que somos los que lo defendemos. Y ahí estaba pidiendo más presupuesto para la OTAN, para el sistema de defensa. Y los países eh, miembros se comprometieron a aumentar en un 2% del PIB a, a, de aquí al 2020 lo que es la inversión militar para, para estos países y así eh, defenderse y tener también eh, resguardo militar. Bueno, el asunto internacional está fuerte con esta guerra económica que se mantiene contra China y también Estados Unidos y Rusia. Guerra económica donde se le ponen aranceles a los productos chinos y los chinos les ponen aranceles a los productos norteamericanos y se le pone restricciones a empresas rusas, los rusos le ponen restricciones a empresas norteamericanas, es una guerra económica que a la larga nos va a perjudicar a todos y esto sigue. La última fue restricciones a los productos chinos que puso Estados Unidos que elevaron eh, la cantidad de estos productos en más de 200 mil millones de dólares Porque le ponen eh, aranceles de 25%, 20%, 30% Y bueno, vamos a ver en qué va a parar esto Por lo pronto, la comunidad europea, la OTAN Tiene en sus gastos de defensa 960 mil millones de dólares Y Trump quiere más porque dice que va cargando pesado con la inversión que tiene Estados Unidos en, esos, en defensa para esos países. Esta es la situación. Eh, Nicaragua sigue también con problemas serios. Allí la iglesia ha sido víctima de ataques frontales y también violentos por parte del gobierno. Mientras tanto aquí en Haití las grandes manifestaciones que ocurrieron días atrás, donde se destruyeron eh, hoteles, infraestructuras, oficinas, instituciones, vehículos, eh, bombas de combustibles, en una poblada prácticamente de indignación del pueblo haitiano por el alza de los combustibles, donde el primer ministro La Fontaine eh, culpaba, a los empresarios dominicanos por el trasiego de combustible, ya que supuestamente Venezuela le da combustible de lo más económico a Haití, pero la mafia venezolana, la mafia haitiana, la mafia dominicana se involucran y los precios llegan sumamente altos. Y, y el sábado tuvo que dimitir, tuvo que renunciar el ministro, el primer ministro haitiano que, era un pedido que hacía la Cámara Representante Haitiano uh, y casualmente lo hizo el sábado, ya renunció también otro sector pedía la renuncia del presidente Moises pero eh, este es un asunto que no pudo ser posible y va a continuar en el poder tendrá que sustituir a su ministro en los restantes momentos, ya para hoy tendría que presentar, hoy o mañana, presentar el primer ministro haitiano. Por otra parte, los evangélicos marcharon en Santo Domingo en contra de los feminicidios y la delincuencia, dos problemas que enfrentan nuestra sociedad sumamente graves. La delincuencia, por un lado, que cobra la vida de más de 3.000 personas a nivel de un año en República Dominicana, aparte de todos los demás eh, afectados que hay, y los feminicidios, que lamentablemente eh, tenemos una de las cifras más altas en feminicidios también, y nos afecta como sociedad. Los evangélicos estuvieron marchando ayer en contra de la delincuencia de los feminicidios, Esperando que esto se pueda corregir. Y qué bueno que toda la sociedad se integra por una causa común. Y ojalá no se necesiten más cifras, más números, para levantar eh, la voz de alarma, para levantar eh, todo el ánimo a nivel nacional para que no ocurra otro feminicidio en nuestra tierra. El llamado. A no consumir combustible en República Dominicana el día 15 fue un llamado que no se cumplió en, a cabalidad. Muchas personas decían, por necesidad tengo que echar combustible, otros decían, eh, vengo de lejos, tengo que echar combustible. Pero muchos no echaron el domingo. Ahí, así se va despertando la conciencia. El, el precio de los combustibles en nuestro país es un combustible sumamente caro que está sobre las espaldas del pueblo dominicano. El, el, la, el, la gasolina premium, por ejemplo, tiene un 73% de impuesto, el gasoil tiene prácticamente un 42% de impuesto, el GLP tiene un 17% de impuesto. En fin, es una carga pesada para el pueblo dominicano y con estas acciones se espera ir eh, creando conciencia en el pueblo para que los precios de los combustibles puedan estabilizarse y no ser tan lesivo a la economía nacional, porque afectan directamente a la canasta familiar, afectan directamente al diario vivir de cada uno de los dominicanos. La DICAN hizo un operativo ayer, un operativo de... De armas y también de drogas y la DICAN eh, incautó un auto ayer, un sonata, de estos Sonata mamey que hay y también armas ilegales donde no tenían eh, licencias para portar y qué bueno que lo están haciendo, qué bueno ojalá y se pueda incrementar en los barrios, en aquellos lugares que cada uno de nosotros conocemos y que la DICAN, eh, aún sabiendo lo que hay, dónde están, generalmente pone oídos sordos y ojos ciegos y, y mira y tuerce la cabeza hacia otro lado. Ojalá y se pueda controlar esto de tal manera que pueda traer tranquilidad a los hogares dominicanos. Por otra parte, eh, salió por ahí también esa dedicatoria de la calle eh, que hay en Los Piantini, una calle de Los Piantini, ahora con el nombre del doctor Luis Baez del Rosario, nuestro doctor Luis Báez del Rosario, emblemático hombre que nos representó a todos con su valentía, con su dedicación, con su interés a favor de la comunidad. Antes de continuar con los desarrollos de las noticias, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega. Muy buenos, buenos días, Raquel. Buenos días, Fulvio, hermano, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Raquel. Qué, qué bueno, me alegro muchas mucho. Muchas noticias, Raquel. Sí, hoy. qué bueno. Buenos días, amables televidentes. Hoy es día de Nuestra Señora del Carmen, a todas las que lleven por nombre Carmen Bendiciones a en su Carmen día. A la Carmen Bendiciones. Así que son muchas. En especial a la maestra Carmen Santiago, ex Jack, porque entrega mañana. Eh, la dirección de la San Francisco de a todas las carmen, con mucho cariño y un abrazo bien grande. Bueno, eh, ese, esa designación de la calle era me, es merecidísimo honor para los familiares de Luis Báez del Rosario. De verdad que sí, me pareció sumamente interesante eh, esa designación en los piantines. Ahí están las imágenes en el momento en que las autoridades del consejo eh, de la alcaldía municipal y familiares de Luis Báez reciben, el señor alcalde también presente, Reciben esta dedicatoria especial de una calle. Eh, siempre hemos criticado, el Ministerio de Educación eh, normalmente también lo hace, y bueno, y, dice, y está establecido de ley, pero eh, el homenajear póstumo solo te llena de gloria y de, y de satisfacción a los familiares. Pero él recibió, por suerte, muchos reconocimientos en vida. No desaprovechemos la oportunidad de cuando queremos reconocer los talentos y valores de nuestras gentes, lo hagamos en vida, para que también sienta esa satisfacción que, de seguro, los familiares de Luis Baer lo sintieron en este fin de semana. En ese... Póngame, la... Póngame el nombre de la calle, por favor, productor, si es muy amable. El momentito donde sale ahí en, eh, Luis, la dedicatoria Piantini. en. Así es, en la urbanización. Vamos a ver, Luis Baer. De Rosario, Urbanización Toribio Camilo. Toribio y no sé Camilo. si esa es la modalidad de poner los nombres de urbanizaciones en minúscula. Me pareció muy curioso desde que lo vi. No, no, debe, si no debe de estar. En ortográficamente, minúscula. no. Pero quizás si es estrategiamente que lo hicieron, mira, y mira, Ahí está. Y mira, eh, está. Me la, pareció curioso. Y pero, mira al lado de quién Dos nombres de una urbanización Mira al lado de quién está el doctor Luis Vargas Rosario. La otra calle se llama Manolo Tavares Justo. Ay, Ay, ay, ay. ay no, una gloria <ríe> una nacional. Una, distinción, una, una distinción. gloria nacional, así es. Una Así distinción es que en, total. total. Enhorabuena este reconocimiento. La familia lo recibe, desde de seguro que sí, con muchísimo agrado. Y sobre todo la familia Franco Macorizana, que vio a Luis Váez del Rosario y recibió todo el talento que tenía como comunicador, como escritor, como un gran luchador. Enhorabuena. Sí. Esta, esta, este fin de semana, Raquel, eh, lamentablemente fue ultimado eh, Alexis Hernández de Balazos, aquí en el sector San Martín, y cámaras de vigilancia eh, eh, tomaron este momento tan desagradable cuando fue ultimado Alexis Hernández. Ahí está Raquel, la cámara, cuando toma... Entonces, los fines de semana La persona difícil, simplemente hermano. llega en su motor, se desmonta y, y le entra a tiro así, simplemente. La vida no vale nada, así, como la canción aquella... Es eh, un caso sumamente penoso, todos los fines de semana penoso, son de estadísticas muy, muy, muy rojas, violenta, muy, de, muy porque infuerto. están llenas de sangre, cubiertas de sangre. Y se dice que es un asunto por acto de venganza, que viene atrás porque supuestamente Alexis eh, Hernández eh, participó en la muerte del hijo del señor este que le... Venganza privada. Una venganza privada. Bueno, la policía que investiga hasta las últimas consecuencias del Ministerio uh -huh. Público. El entierro fue vigilado por la policía porque muchos de los habitantes del barrio y amigos uh -huh. sirvieron y fueron a darle lo, el último adiós en el campo santo de salida a Villatapia, el cementerio nuevo, el Semaní uh -huh. y ahí estuvieron ellos. Mira, um, cientos y cientos de personas, son, sí. son un gran cementerio, eh, enterramiento. Esp esperemos que la policía pueda investigar a fondo esto, y llegar a las a, a desentrañar ¿Qué hay detrás de esto? ¿Quiénes fueron? Y tome eh, esta cámara, ¿verdad? Eh, este vídeo que hay Y que la justicia pueda actuar Así es Bueno, eh, hablando de, de fallecimientos Pero bueno, estos en la mano de Dios eh, Bienvenido Peña En el día de ayer fueron sus últimos rezos un destacado dirigente comunitario en la comunidad de Tenares. Estuvimos en uno de los rezos dando nuestras condolencias a sus familiares, al igual que en el día de ayer también fueron los últimos rezos de la madre de la destacadísima periodista, eh, eh, Odilis Hidalgo, y todas sus familiares estuvimos también con ellos compartiendo. Nuestra solidaridad, repetírsela públicamente eh, con ellos en este momento de dolor. A uno, el, pa el padre de Dani, de Isaías, bienvenido Peña, esposo de Moni, que todo el mundo le conoce a Tenares, y en el caso de Odilis Hidalgo, su madre, Altagracia Tata, como le decían en la comunidad Gran Parada, adentro, también muy conocida, destacadísima docente estos de estos años, anta de antaños, murió murió ya en bastante entrada en edad, sobre, cerca de los 90 años o los 90 por ahí, no recuerdo bien. Eh, pero fue de las primeras educadoras de la comunidad y de, y de Tenares, esas educadoras Educadora que... ya de, vocación. de ¿Esas que ya no existen? Así es, de las que son de vocación, de las que le, les pesa mucho, sobre todo el... el, el la, la fuerza con que eduquen a los, a, los, a los estudiantes, sobre todo para que queden bien recordados que su memoria histórica, por supuesto, se mantenga en, el, en, la, en cada uno de los corazones de esas personas que bien educó. ¿no? Así es que en paz descanse el alma de Doña Tata. Y de, también de Bienvenido Peña. Bueno, el, la Asociación Dominicana de Profesores también está reclamando la falta de calidad en las construcciones de las edificaciones. No es la primera vez que lo hace. Es una asociación Los profesores muy, se dan muy cuenta combativa lo que hay. en el país. Creo uh -huh. que la, la más combativa de todas las asociaciones dominicanas de profesores. La, es, la, es, la de aquí, la de San Francisco de Macorís. Y eso... Nos llena de orgullo de, de sentir de que hay un gremio que lucha por los intereses, sobre todo de su clase, y porque la calidad de la educación sea la más alta. Bueno, Eso es un esfuerzo que hay que aplaudir. Bueno, y las edificaciones están ahí, la gente las ve que con poquísimo tiempo sí. ya tienen agrietamiento y tienen vicios, y no hay sanciones para los ingenieros que cometen algunas de estas en delicadeza. Es bueno resaltar, Raquel, lo que dice William Hernández, presidente de la ADP aquí en San Francisco de Macorís, que los pañetes se le caen a, a las escuelas en pocos meses... Con de harina verlo, nada más, que se lo arena Y cae una lluvia y un empiezan a, a gotear inmediatamente en las aulas, pero algo que él dijo, que en las paredes que se cayeron recientemente con la lluvia, se ve que no tienen varilla, no tienen viga de amarre, no tienen zapata. Parecía como para una casita de muñeca. Que cualquiera persona que desconoce de construcción lo ve uh -huh. y lo expresa porque que no hay que ser la mayoría de, de los maestros no son constructores, por ¿verdad? Correcto. Sin embargo, lo que reflejan esas cosas son vicios de construcción y eso es por la corrupción que se vive y por no haber régimen de consecuencias. Pero que debe haber sanciones. Que debe de haber, es, pero no la hay, Raquel. Ese Mira, es el problema tú de este sabes país. lo que es tú tener eh, supervisores, veidores, tú tener eh, los que hacen las ubicaciones y tú tener también una asignación hecha, licitada, una obra. Pero vienen los vicios de la misma compra del terreno o no le pagan, o le ponen sobreprecio a Correcto. esos terrenos. es lo más común, Entonces, también sobreprecio. Los ingenieros, he conversado con algunos, se ven presionados con que tienen que dar algún peaje para que le puedan ah, salir la, la, la, la, las cubicaciones que ah, se que le pueda salir rápido. Entonces, obligatoriamente viene... Si, sí, no recordemos el caso de hoy que sí, tuvo el, el ingeniero que, que quitar hay una, una funda de cemento por dos carretillas de arena, no, le ponen tres y cuatro. Hay eh, cinco quintales de, de varilla de acero. Pero se lo ponen en el presupuesto, en la ah, realidad no, es le, otra. Le, le ponen dos. Entonces, eh, el piso, por ejemplo, que tiene que ser de, cierto, de cierta calidad, no, le ponen otra. Y así cada uno de las... Mira los alambres eléctricos, que tienen que ser 8, por ejemplo, a poner un número, no, le ponen 12, le ponen 14, bueno, 16. la supervisión falla, indudablemente. Entonces, no hay régimen de consecuencias, que eso es lo grave. Pero la supervisión debe ser en la marcha, ejemplo, desde que se comienza la construcción hasta que termina. Ya, ya debiera de estar destituido, él mismo debiera haber renunciado, el mismo ministro este de hoy, OISO, el director de la OISO. El director. Y el mismo ministro de Obras Públicas debiera haber renunciado ya, por las consecuencias que han habido... En las construcciones que se han hecho Mira ahora, es, ya trasladaron lo, lo, lo, los enfermos del Villini para, sí, para el mocoso Puello Pero el Villini también ha estado sometido como a cuatro remodelaciones Y se está hundiendo, no no sirve las paredes agrietándose ah, Lo llevaron bueno, al mocoso Puello Pues mejor que lo saque si, si se está agrietando No, no, no, no, no. tuvo encima? bien que lo sacaran claro. Ok, pero y todas las inversiones que se ha hecho ahí ¿Y qué régimen de consecuencias ha habido? Y en el mismo mocoso cuello, que llovía a cántaros adentro. Tuviste la excusa que dieron, que fue que había un cúmulo de agua en el techo y que no había una supervisión, una limpieza. Tú sabes <risa> ¿tú lo un que cuento. Es? Tú sabes lo que es. Un no, cuento, no, no, no. Eh, por otra parte, Raquel, apresan hombres por violencia de género en Villa Villarriba. Nuevamente, uh. eh, están estos casos como los número uno, en, en, en los palacios de justicia de todos los pueblos, hombres que son apresados por asuntos de violencia de género, en este caso por un niño que, que hay en, en el medio, entonces el niño que sufra la consecuencia Bueno, Venoso, eh, los conductores fueron llamados para el ayer domingo 15 a no consumir a no comprar combustibles como un mecanismo de protesta de hacer un llamado a la atención al gobierno dominicano, pues la mayoría no lo acogió entonces, así queremos que las cosas cambien y nos quedamos sentaditos en la casa y apáticos. Entonces, no podemos. No es podemos. una protesta pacífica. Bueno, otros decían, yo he hecho ayer el día antes, el 14, o yo, o yo lo lleno el lunes. Eh, pues, la cuestión era mandar un mensaje, y de que si hubiera menos circulación de vehículos posible, porque no tenían combustible y que no usaran las estaciones de expendio de combustible, pues no lo acataron. Qué pena. Raquel, decirle a nuestros amigos televidentes que ya tenemos aquí a Siquio NG de la Rosa, quien será nuestro invitado especial en la sección del café caliente. No se lo pierda, en breve nosotros volvemos a estar con ustedes.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 cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz, frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675. Óptica máxima, visión, máxima visión, visión. Salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica máxima visión. Ahora tenemos el nuevo sazón completo Maggie con vija.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 Que con tu plan SMILE, todo lo puedes. A Palmares Bo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 Retornó a su casa. Eh, Esa parte llamé, se entiende. Esos dos que yo llamé, me dije, yo me voy contigo. Entonces me llamaron, mira, se va a fulanito, se va a fulanito, se va a fulanito. Y te voy a decir, para no mencionarlo todo, pero gente emblemática se fueron. Claro. Se fue el presidente de una zona. Eh, eh, el licenciado. ¿La secretaría del alcalde? Retornó a su partido. Una secretaria del alcalde. Se Permítame. Retornó a su partido el licenciado Juan Fermín, presidente de la zona C.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 que lo lleve a su partido, en otra parte. En una palabra, a mí me dijo alguien, que me voy a reservar el nombre, los partidos no saben lo que piden hasta que no se le va a, alguien. a mí, comenzaron buscando la armonía, porque yo te dije, no me presenté para que viniera una nueva ola de... Y ya hay un cambio, hay un cambio, dentro de entre los cual el propio eh, Fulvio... Y, eh, Fulvio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 lo fuimos por un año uh -huh. para ver, si sí, probar. Eh, si no lo dejan fuera y lo mandan para Triple A. A mí eh, no solamente me mandaron para Triple A, a mí me dejaron fuera de la nómina, <risa> de, de, dirigencia. La, de la nómina dirigente. Sí, entonces, si a ti no te quieren ni te necesitan donde tú estás y te están llamando de tu vieja casa, donde yo no he encontrado un extraño porque todo lo que me recibieron a, a mí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 Claro. Él sabe lo que yo estoy diciendo. Sí, sí, yo le entiendo perfectamente. Así es. Muy bien. Finalmente, entonces, ¿qué pasará ahora en el PRD? Eh, ¿Hay una designación de un cargo para usted en bueno, esa alta eh, en la, instancia? Eh, ¿O algún cargo para fui, Yo me fui sin ningún tipo de condición. Abierta. Eh, yo me fui sin poner condiciones. Eso se determinó de martes, martes a jueves. A jueves.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 Yo recibí más de 35 personas porque en mi casa sí es, sí es bueno ir porque yo así lo dije. Me di no curso. hay verja. Usted recibe a todo el mundo. No hay verja ni hay horario. Parece una visita. Porque no móvil. había horario. Ni cita, ni cuando yo era secretario administrativo. Sí, sí, usted siempre lo dice. ¿Sí? Conmigo es fácil. Muchísimas gracias, don Siquio Gracias a usted por invitar. Muchísimas por venir, gracias, como Cicchio. siempre, aquí a nuestro programa de mañana. Gracias, don Siquio, Explicarle en que, a la gente. La Rosa y explicar los motivos que le llevaron a retornar a su partido de origen, el Partido no, Revolucionario no refiero, Dominicano. Cuando yo digo una verdad, uh -huh. yo la repito.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 Artista sorpresa, Palmar Small, una forma diferente de ser un super papá. Más información en nuestras redes sociales.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 Artista sorpresa, Palmar Small, una forma diferente de ser un super papá. Más información en nuestras redes sociales.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 Compromiso Dedicación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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. En el WhatsApp nos escribe Francisco García Pimentel, manda la foto de esta beba hermosa, vamos a ver si la vemos de, eh, con esta decoración espectacular. Dice si, hola, buenos días, para que me feliciten a mi nieta que hoy cumple seis añitos de vida. Keisha, Soribel, Genao, en tiene. Pimentel, no una no, modelo, de parte de Francisco García, y ahí lo celebró, lo celebró con el estilo hawaiano. Enhorabuena, felicidades a esa princesa. Gracias por estar en sintonía con nosotros. También el siguiente mensaje es de Yanira Almanzar que muestra las fotos, la evidencia de ayer domingo en la elección de las reinitas Santa Ana. Así que por favor, felicitar a todas las participantes de Reinado Infantil Santa Ana 2018. Todas, de una manera u otra, son ganadoras. Claro que sí, con cariño la felicita de Deyanira y su programa Recreo TV, dice, a ese esfuerzo, dice que el día 17 celebra, celebrarán las victorias de del reinado de la... y el cumpleaños en la capilla San Miguel en el Sánchez Abreu a las 3 de la tarde. Es bueno que nos digan los nombres de las niñas que Inmaculada fueron electas, que, que, que fueron electas las dos reinitas en las dos categorías que iban a elegir. Las reinitas Santa Ana, por favor, vuelvan a escribir de Yanira o Inmaculada y mándenos los datos para con muchísimo gusto esta elección fue en el día de ayer, sí, saludarla. Cómo no, ya Ramón Hernández de Pimentel también vuelve a felicitar a la niña que acabamos de saludar, que está de cumpleaños, que cumple sus seis añitos, enhorabuena. Elías Polanco escribe, dice que a toda la comunidad de Tenares, en las últimas semanas hemos visto cómo han, se ha recrudecido la lucha por tratar de despojar al señor Rafael Cruz Quicto, de su inmueble ubicado en la calle Doctor Tejada Florentino 36 por parte de la dirección de la Escuela de Apoyo a la Diversidad nos sorprende a de ahora eh, que según se anuncia el viernes pasado se vaya a demandar comunicado Dani Hernández por presunta difamación e injuria contra la alcaldesa de este municipio el PRM en nuestro pueblo Tenares rechaza tangentemente dicha acción por catalogarla de abusiva violatoria de los derechos constitucionales ni Dani ni Rafael están solo y el pueblo no se quedará callado ni de brazos cruzados. Ahí está Elías Polanco, es el secretario general de PRM en Tenares. El tema de la casita lo hemos abordado aquí. Está una litis legal y ahí debe estar. Ahí es que debe estar y que se resuelva, porque la familia del señor Rafael Cruz dice tener título de propiedad, pero la alcaldía dice que ahí lo que hubo fue un, un, título, un título de arrendamiento. Entonces, eso está en un proceso legal, y ahí debe resolverse. Ángelo, dice Ángelo. Guau, guau. Buenos días, saludos. Dice que, a ver, a ver, tengan feliz resto del día, muy buen trabajo policial, haciendo su trabajo, que los delincuentes han declarado que son de su propiedad. Cómo no, ahí está su... Su denuncia de Ángelo Mercedes Díaz dice, buenos días, ¿cómo están Raquel? Veremos ahora que le pusieron el nombre a la calle de la organización Toribio Camilo, ojalá pongan también la policía municipal porque ahí atracan a diario. Mercedes Díaz es insistente en este tema, atención las autoridades, aparte de que las calles están totalmente deterioradas, eh, la delincuencia, dice ella, la delincuencia está arropando a los pobladores en esa comunidad, en esa zona de la Toribio Camilo. Y ella aplaude que le hayan puesto el nombre, eh, destacadísimo, pero que por favor, de Baez, Luis Valle de Rosario, que también manden a la policía a supervisar, a monitorear y que les arreglen las calles. Dile seguimiento, Mercedes. Estamos con usted en su lucha. Emilio Goris escribe: dice que da mucha pena al Ministerio Público en las provincias escuchan, reciben denuncia de corrupción, soborno, extorsión, chantajes de ayuntamientos y otras instituciones del Estado, pero no hacen nada. Seguimos leyendo mensajes del WhatsApp. Manolo Geraldino manda un video. Buenos días, mira, dice que qué es lo que están pasando. Vamos a ver si logramos ver qué es lo que manda en el video Manolo Geraldino con esta situación. Vamos a ver eh, qué realidad. Está muy lejos el monitor para mí. Está como a cuántos kilómetros de distancia. Está lejos, está lejos, <risa> está lejos. <risa> Y no es que estoy ciega, es que me lo pusieron legítimo hoy. Ahí está, vamos a ver. Seguimos con Inmaculadas del sector Ciruelillo. Inmaculada nos manda también evidencia del reinado. Y ahí están las imágenes de las ganadoras, dice ella. En la foto, la siguiente, vamos a ver la siguiente. Foto, siga, siga vamos a ver la ganadora, ahí, eh, no, ahí no, esa es el, la presentación, vamos a ver a la, la que tienen las flores en las manos, la siguiente foto, eh, ahí estaban ellas en esta actividad importantísima, la prueba de talento de cada una de ellas, hermosísimo, yo quiero la última foto donde se ve la ganadora, por favor, no, no, está el grupo completo de las ganadoras, ahí está el señor alcalde, estaba feliz, qué bueno, Dice Inmaculada, ah, perfecto, aquí me ponen los nombres, Ewis Merlin, dice ahí, Ewis Merlin, Brito, sí, Ewi, eh, Reina eh, Santa eh, Ana Infantil 2018, Frangeli Hernández virreina en la categoría de 10 años a 12, Carle, Carleri, o Carlerín Alvarado, Reina Infantil en la categoría de 7 a 9, y Nicole Lora es la Virreina en esa categoría de 7 a 9. Ahí están ellas. Ahí están las reinitas Santa Ana, ya listas para la gran celebración de las patronales que están aquí a la vuelta de la esquina. Enhorabuena. El Felicitar número que termina, a, felicidades. a todas las damas que trabajaron fuerte, especialmente Inmaculada en esto. Así es, especialmente Inmaculada, que sí lo hizo bastante bien. Enhorabuena, felicidades. Eh, qué bien, qué bueno es ver un equipo trabajando, sobre todo por el bienestar de estas niñas Niñas que fueron electas por su calidad, por ser buenas estudiantes y por sobre todo, por todo el talento que mostraron. El número que termina en 2750, dice felicidades Don Siquio por esa iniciativa de volver a su casa. Es una estrella que brilla con luz propia, así nos dejaron a la mayoría, dice. que Parece que lo dejaron fuera a la mayoría. Bueno, entonces van a retornar a PRD, es lo que parece. Lourdes de los Maestros nos manda Hebreos capítulo 8, verso del 10 al 13. Gracias Lourdes, Juan José Jiménez, del ensanche 27 de febrero, dice que el PLD no quiere hacer nada en San Francisco de Macorís, esperando la campaña. Dice él que es una maldición. Ay, ay, ay. Diógenes Domínguez de la Santo Domingo dice: Diógenes, vamos a ver que son, Pablo son muchas cosas que están mandando. Y una foto histórica, esa, la más reciente, eh, de eh, de en de Sepia. Así Duarte. es, la imagen de Juan Pablo Duarte mientras cabalgaba ahí. Una, una foto emblemática. Ariel Arias de las Guaranas también escribe, manda una postal, nos da los buenos días, y sí, lo que pasa es que al inicio del programa, a las 7 de la mañana, se les, fulbo, le informa a toda la población que Francis continúa de vacaciones. lo que se suman más tarde, no saben, no se dan sí. cuenta. Así que Francis está de vacaciones, su merecidísima vacación, y se retornará en unos días. Yolanda Santos de Pisa Costura nos manda feliz bendecido lunes. Para usted también, Yolanda, nos escribe también Jacqueline del Carmen del Ensanche, Hepsemani, Así es que Jacqueline eh, está, nos manda esta foto, dice para que me feliciten a la niña Brangeli que estuvo cumpliendo sus 11 años de parte de su madre, que desee, les desea la felicidad desee, toda la felicidad del mundo en el este sector. Y bueno, yo acabo de mandar una foto, estoy aquí tratando de reenviar. Otra de mi hermana, en el día de ayer, 15, domingo 15, estuvo de fiesta de cumpleaños mi querida hermana, Judelka. Judelka estuvo celebrando su cumpleaños, felicidades para ella, que Dios la bendiga, ese es su hijo, el más grande, Anderson, que ya en un par de días está eh, celebrando su cumpleaños también. Esta, esta este Yudelka, mi querida hermanita Como siempre estuvimos compartiendo En familia, que es la ocasión más importante Para juntarnos todos Las celebraciones, allá se hace una fiesta por todo Y es bueno no, Encontrarlo y con bien. poca cosa no, ten, no necesitamos recursos económicos eso está Inventamos bien. una fiesta bastante Así rápido. debe ser rápido. Los cumpleaños ahí son está, ahí, una cumpleaños ocasión fenomenal también. Nos acaba de llegar otro mensaje cumpleaños. ¿Quién es? Cumpleaños. cumpleaños, y me das el nombre Aquí no, en la tabla no, no me ha subido Jennifer Concepción también está de fiesta de cumpleaños Ahí está Enhorabuena para ella Felicidades, que la pases muy bien A todos los cumpleañeros Enhorabuena Muy bien, buena así hora es, Así es eh, Raquel ¿Algunas recomendaciones? Sí, eh, tenemos de recomendaciones Raquel Si quieres verte bien y cuidar mm. tus ojos Óptica, máxima visión Solo marca, solo prestigio Ahí están las mejores atenciones Profesionales de primera línea y materiales exquisitos Totalmente nuevecitos y de los mejores Esa montura que se acomodan a tu contorno facial Para que te hagas ver bien y también cuidar tus ojos Óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio En las calles Castillo, esquina La Cruz En el teléfono 809-588-7675 Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio y acá en San Francisco de Macorís, justo en la calle San Francisco, cerquita de Telenor, está NutriBeauty Main Spa, centro de medicina estética y nutrición. Yo cuido mi rostro con ellos, los pongo en manos expertas, así que hágalo a usted también. Pero si quiere reducir medidas con dietas muy personalizadas, pues también encuentra todos los servicios para el cuidado de tu piel, pero también para el cuidado de tu cuerpo y pueda vivir de manera saludable en Nutri Beauty Men Spa, estamos en el teléfono 809-244-0028 para mayor información para que hagan su cita. Ahí les esperan las doctoras Yanira Olivares y Laura Ortega. Supermercado Almanzar, ahí sí se acuerdan de papá. Uh -huh. Ahí tienen pendiente a papá en Supermercado Almanza. Es el supermercado que usted encuentra todo lo que necesite en el hogar. Supermercado Almanza. tenga cuidado que si usted va con, con su esposa al Supermercado Almanza. No va a querer salir Se va a querer quedar ahí Por más tiempo Pero descuide, llévela Supermercado Almanza Todo, todo lo que usted necesita Lo encuentra, no tiene a que salir precio. de la guarana muy buen precio. Está a buen precio Y se recuerda que papá Está presente Supermercado Almanza, en las guaranas Tan nuestro, como siempre Bueno, se nos acabó el tiempo Sí, se acabó el tiempo, decirle que Hoy va a estar Luis Abinader en Las Guaranas, ah, sí. entregando una casita entregando que hizo a raíz casa. de aquella destrucción que hubo en las lluvias Te pasadas. acompaña el hombre. Y vamos a estar por ahí. <risa> <risa> ahí están. Bueno. Ahí están. ¿Estás comiendo más con Luis Abinader? Él visitando ahí con Hipólito. Ahí fue donde Santos Santo Ramírez, no, Santo Ramírez ah. se juramentó ahí. Pasen más fotos si tienen ahí está la juramentación de después Santo de la Ramírez, comida de mango o antes de la comida de mango mira mira la cantidad de gente que llevó Santos Ramírez bueno, llevó un poquito Baní, porque es un trabajador social incansable ya. incansable en buena hora Santos Ramírez provincia de Baní Peravia su, la suerte que no estamos en campaña y ahí antes. está esa es la suerte Señores, <risa> faltan dos gracias. años es el país de política y pelota la Qué pasión que mueve día, a los eh. dominicanos nos encontramos mañana si Dios quiere buenos días